...hago un llamamiento a todo el movimiento asociativo canábico... ...catalán, español, europeo, mundial... ...y a todo el sector canábico... ...que también está empezando a ser perseguido e investigado... ...véase persecución a bancos de semillas, a grows, ...para unirnos en esta lucha que también es global... ...para conseguir un cambio de paradigma... ...que se traduzca en los cambios legislativos necesarios... ...para que nadie tenga que pasar más por esta situación... ...y la sociedad pueda beneficiarse en su conjunto... ...y a los cargos electos que nos han apoyado... ...muchas gracias por hacerlo... ...y a algunos por estar aquí... ...que también hay alguno... ...y a los que no, que analicen una situación... ...que solo beneficia a mafias y crimen organizado... ...y dejen de confundirnos con ellos, por favor... ...ya que estamos aquí y siempre hemos estado dando la cara... ...y poniéndola por todos y por todas. Desde CONFAC estamos trabajando... ...con los diferentes grupos parlamentarios... ...en una regulación que reconozca la realidad actual... ...en torno al cannabis... Estamos en un momento de inflexión. La cohesión del movimiento canábico es necesaria para encontrar un marco regulador inclusivo, que no deje a nadie atrás y que no permita que personas como Albert acaben injustamente encarcelados. Desde aquí, exigimos a los partidos políticos y a las instituciones públicas que doten de un marco regulador a los clubes sociales de cannabis bajo criterios de salud pública, seguridad y derechos humanos. Se requiere voluntad política de propuestas valientes y eficaces, que tengan en cuenta las demandas de la sociedad civil. Que quede muy claro al poder político que si entran dentro no va a ser para quedarse callados, no va a ser para quedarse en silencio. Lo harán para visibilizar que esta guerra contra las drogas y la nefasta política que se está realizando tiene efectos y tiene daños, como son los hijos de ambos, como son sus familias y como son sus amigos y como son ellos mismos. Estarán apoyados, tendrán apoyo, pero no va a salir gratis que la gente entre en prisión y es necesario sumar fuerzas para lograr un modelo de regulación que favorezca al conjunto de la sociedad, a los consumidores en particular y que cese ya la hipocresía. Bueno, estamos con José afuera que nos va a comentar también un poquito cómo ha ido este encuentro. Bueno, ha sido muy emotivo. Eh... No vamos a parar de luchar, eh, un, solo deten un solo preso ya son muchos presos, nadie debería ir a, a prisión por cannabis y por supuesto vamos a acompañar a Albert y a Víctor en este proceso, esperando que llegue una regulación, que, que de alguna manera dejen ridículo este tipo de sentencias judiciales. Exactamente, no merece menos. Sí, es el, hay que acompañarlos, hay que ver cómo, cómo los intentamos sacar, porque al final que te acompañen a prisión tampoco, ¿no? que te envíen tabaco, tampoco es demasiada buena señal. ¿no? Lo que queremos es que salgan, que salgan libres, que, que igual que salgan en condicional o como sea, en tercer grado, nos da igual, pero que salgan porque no se merecen estar ahí dentro. Y bueno, nos encontramos con Albertio que nos va a contar un poquito cómo ha vivido él pues, este encuentro, ¿no? esta injusticia que estamos viviendo aquí, esta protesta. Bueno, pues hoy queríamos hacer visible con esta rueda de prensa la situación que estamos encarando de entrada en prisión. Llevamos muchos años ya con este, con este proceso, con seis juicios, tres con absolución y tres con resultado de condenas. Y hoy queríamos hacer visible pues, esta, esta persecución y criminalización del movimiento asociativo canábico que estamos sufriendo ya desde, desde el inicio. Y que sirva, por lo menos, ya que tenemos que pasar por este momento, pues que sirva para agilizar los cambios para que nadie más tenga que volver a pasar por esto y, y la sociedad pueda beneficiarse de una regulación que creemos que no solo beneficia a los usuarios, sino a toda la sociedad. Exacto. Muchos hemos sido pues, parte de juntas de directivas de asociaciones. Yo mismo he estado integrando en una durante seis años y realmente hemos estado en un riesgo evidente, ¿verdad? Totalmente, la verdad que lo que perseguíamos con la iniciativa legislativa popular que culminó en la ley catalana era conseguir que, que las aso asociaciones no, no sufrieran esa, esa inseguridad jurídica y, y se consiguió, duró solo unos meses, no se pudo ni ejecutar pero ahora mismo desde que no este, existe esa ley están todas las asociaciones, podríamos decir, con el culo al aire eh, quiere decir que en cualquier momento podían ser intervenidas acusadas de, de delito contra la salud pública y de asociación ilícita, como nos ha pasado a nosotros, y es lo que queremos, que, que, que no le pase a nadie más, porque la verdad que es un sin vivir. Exactamente, Albert, estamos todos en la misma lucha y te deseamos que sea pues lo más rápido posible y cuanto antes estés de nuevo con nosotros, pues mejor. Pues muchas gracias, sabemos que no estamos solos y la verdad que afrontamos la situación con más fuerza sabiendo que tenemos detrás a mucha gente apoyando y, y sabemos que lo hacemos no solo por nosotros sino por la sociedad en su conjunto y los usuarios y usuarias en particular. Eh, muchas gracias a, a todos los que ibais tantos años luchando. Es un momento difícil, pero a veces las crisis sirven para como palanca de cambio y esa palanca de cambio nos ha de servir a que la actual mayoría del Congreso de los Diputados lleve a cabo por fin una regulación siguiendo el, el, el camino de otros países. Exigiremos también a todas y agradecer a las 15.000 personas, 15.000 personas que han dado apoyo al indulto para favorecer que en ese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 La semana que viene os contaré todo sobre los próximos eventos como la Secret Cup, que la tenemos ya ahí, o el resto de copas como la Cosecha Cup o la Volcán Lanzarote y las ferias, sí, sí sorpresón, Expo ha anunciado que se celebrará en México y que a diferencia de la edición chilena, que fue online, en esta ocasión será semipresencial y combinará evento físico y otros virtuales. También os enseñaré algo de mi cosecha, que al final con las tormentas y el frío, qué manera de padecer, pero ya veréis ya. Recordad también que ya hemos publicado el último news, el 101, con un montón más de información y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene.